Parceros, que más, un saludo para todos. ¿Cómo van? Oiga, muchas gracias a los que han visto los videos, a los que se han suscrito. Hoy tenemos video nuevo. Ya les había hecho dos sobre el Samsung S22 y bueno, les ha prometido uno nuevo, entonces aquí lo estamos haciendo. Vamos a tener un asistente. Se los presento. <risa> Él nos va a ayudar con el video de hoy. Entonces, la intro y arrancamos con el video. Bueno, el primer truco que les quiero mostrar es cómo prender la cámara muy rápido. O sea, A veces necesitamos sacar la, la foto muy rápido y no, tenemos que desbloquear el celular y hasta que ponemos la contraseña o la huella. No, hay una manera muy rápida para desbloquear el celular y es oprimir dos veces este botón. Ustedes suprimen dos veces este botón y la cámara inmediatamente se enciende. Bueno, entonces eh, ubiquemos a Baby Yoda, que va a ser nuestro modelo para hoy. Vamos a ponerlo por acá vamos a sentarlo aquí en el estudio y haciendo, haciendo desastres vamos a sentarlo aquí en el estudio y bueno vamos a comenzar eh, lo primero que ustedes tienen que saber es que este celular tiene una cámara de ciento tiene como cinco cámaras ¿no? pero una de ellas es de 108 megapíxeles, o sea que ustedes pueden tomar fotos con muchísimo detalle ¿Esto para qué lo uso? Porque yo quiero tomar una foto y quiero ver hasta el mínimo detalle o un formato muy amplio o estoy lejos y quiero... A ver, yo les cuento personalmente para qué lo he usado muchas veces. Estaba muy lejos de algún punto, hago el zoom, tomo la foto y con el celular amplio y puedo leer lo que está muy lejos. Eso lo he usado varias veces. O pues para ya cosas profesionales. Entonces, ¿qué es lo primero que que tenemos que hacer para tomar una foto en 108 megapíxeles entonces por default el celular viene aquí donde dice 34 y vamos a decirle vamos a ponerlo en full 34 100 acá 34 108 megapíxeles entonces ahí ya eh, la foto va a ser de mucha mayor calidad va a ser una foto muy detallada pero si queremos Tener mucho más detalle si en estos, bueno espero que esté grabando la pantalla, aquí hay unos punticos en la parte inferior, los vamos a oprimir y ahí va a tomar más detalle, entonces si tenemos letras muy lejos las vamos a poder detallar más, entonces eh, vamos a tomarle aquí una foto a Baby Yoda y si se van a dar cuenta la foto se demora un rato en tomarse porque pues tiene que procesar mucho más. Listo, ahí tomó la foto, entonces pónganle cuidado que miren, yo voy a abrir esta foto y miren todo el detalle que me muestra de la textura del, del costalito del, de su carriola para cargarlo. Miren, se ve. si en el de todo el detalle que toma, miren el detalle del peluche. Entonces, bueno, ese es el. el era lo, lo la, el, el, de las cosas más importantes o el, de las primeras cosas que ustedes tienen que sacarle, eh, como decimos aquí en Colombia, de las primeras cosas que ustedes le tienen que sacar jugo a este celular porque esa cámara pues es, es muy buena. Volvemos a, la, a lo normal. 1.1 eh, es como un formato cuadrado. No sé si se acuerdan que antes cuando comenzó Instagram esa, eh, tomaba, se usaban este formato. Es una foto pues normal. Y lo que es el estándar, digamos, que hoy que usamos casi siempre es eh, 3.4. Y ahí la tomamos en 3, 4. Entonces nos queda ahí como para el tamaño de redes sociales de una vez. Bueno, volvamos. ¿Qué más podemos hacer? Podemos bajar y subir el brillo del sujeto. ¿Por qué? Porque muchas veces, bueno, acá estamos más o menos bien iluminados. Pues estamos con iluminación de estudio. Eh, y podemos bajar, miren, podemos bajarle el brillo o subirle el brillo. Simplemente... Tocando sobre, ¿cómo lo saqué? Simplemente tocando sobre el sujeto. Ahí yo decido que le saco el brillo. Hagámoslo de nuevo. Entonces tengo la foto en 3-4. Oprimo sobre el sujeto. Ahí me aparece la, ¿cómo se dice? Como el, el icono de ajustar brillo y lo puedo oscurecer o lo puedo aclarar de acuerdo a la necesidad esto se usa mucho en exteriores no cuando estoy en exteriores eh, yo necesito pues mejorar la o también en interiores no eh, mejorar la, la calidad del brillo acá tenemos eh, para la cámara de lejos normal Ahí tenemos un zoom y el un 10x que bueno esto lo podemos llevar hasta 100 100 ¿sí pero bueno, eso ya es cuando ya les digo que tenemos que acercar mucho, mucho la imagen. Listo. ¿Qué más podemos hacer? Pongámoslo en modo normal. Ah, una cosa que ustedes yo creo que no saben. Ustedes ya sí han visto que a veces uno quiere tomar la selfie o, o la foto con los amigos y uno pone el celular como por acá, lo pone así y uno lo pone... Uno lo pone así como que no salen todos y como que uno no puede tocar el botón. Entonces pónganle cuidado que ustedes pueden mover este botón. A ver si no, ojalá se vea ahí en la cámara. Ustedes pueden mover este botón a cualquier parte de la pantalla. Entonces yo necesito tomarle la foto, por ejemplo, aquí a Baby Yoda desde ese botón. Miren, yo la tomo, voy a tomar desde ahí. A, no sé si se ve en la cámara, espero que sí. Y. Ahí yo la tomé la foto. Entonces, ¿sí ven, el botón de tomar la foto usted lo puede mover por todas partes en la pantalla. Esperen, a ver, no sé si me está grabando la pantalla. Sí, bueno. Eh, devolvamos acá. Metamos el botón para devolverlo. Ustedes lo simplemente lo centran sobre el botón. Y ya, ustedes lo centran sobre el botón y ya queda otra vez como si lo hubiéramos eh, puesto en el en, el, en su sitio pues, en, en donde debe ir Oigan, una cosa súper importante es que cuando ustedes se acercan mucho a la, al sujeto, por ejemplo acá yo me voy a acercar mucho a Baby Yoda, si ven que salen estos punticos, ahí te los voy a señalar estos botoncitos nos permiten tomar fotos macro, o sea fotos muy de cerca y mantener todo el detalle entonces yo acá le voy a oprimir y si ven, entonces lo oprimimos acá y aquí vamos a tomar la foto macro busquemos como miren la textura del, del peluchito, ah, miremos la mano, miren el peluchito en la mano y tomamos esa foto, quedó muy bien iluminada esa foto, entonces eh, miren la foto como quedó, la calidad de la foto en macro, porque me permite guardar el detalle cuando me acerco demasiado pues al sujeto, entonces si necesitan tomar fotos en macro eso lo pueden hacer también, bueno, sigamos yo acá estoy grabando la pantalla pues para irnos mostrando bueno no sé en dónde va a quedar en el video lo que estoy haciendo eh, con, con el, lo que estoy haciendo con el celular y bueno acá tenemos nuestro modelo que nos está ayudando hoy una cosa que tienen eh, los, los samsung es que ustedes han visto las fotos con buque o sea que, que el fondo queda desenfocado eso lo pueden hacer ah, okay. <coughs> Entonces queremos tomar la foto con buque de la persona. Eh, entonces eh, simplemente vamos donde dice imagen o retrato. Y aquí nos van a salir las opciones. Bueno, utilicemos este que es el que se ve mejor, que es el del color point. Si ven que la, la carita se ve de colores y el fondo se ve blanco y negro y toman la foto ahí. Entonces ahí podemos tener ese efecto buque. Es importante para cuando tomen el, ese efecto que se me desenfoque la parte de atrás, la distancia con... ...con la cara de la persona que le van a hacer la foto... ...entonces, eh, aquí pues... Es que está muy cerca para que nos desenfoque... ...vamos a intentar ponerlo un poco más lejos... ...normalmente como un metro... ...como un metro nos da ese efecto... ...ahí no lo da... ...miren ahí tengo el... ...miren, ahí tengo el desenfoque... De la parte de atrás. Entonces me da efecto buque que es tan chévere. En video también se puede hacer. Una de las cosas que, que tiene el, el celular este. Es que ustedes se pueden tomar las selfies. Eh, sin necesidad de oprimir el botón allá. Simplemente levantan la mano. Y con, la, con el gesto de la palma de la mano. Miren ahí tomó la selfie. Eso también lo pueden hacer con video. Entonces simplemente con la palma de la mano. Y... Tomo la selfie, vamos a usar nada. Esto es para la miniatura. Eso. Y eh, bueno, entonces, esa es una opción. Venga, tomemos una selfie acá. Tomemos una selfie acá para, el, para la miniatura del video. Listo, pero entonces tiene que ser 916. Entonces simplemente inclinamos el celular listo miremos cómo quedó quedó nos quedó la mano ahí metida entonces repitámosla vamos aquí a tomar la selfie entonces miren con la palma de la mano y tomó la selfie revisemos cómo quedó quedó muy bueno miren quedó encima de la foto los que tienen ese 22 ultra tienen una ventaja adicional con el con el lápiz con el spen este tiene un botoncito por acá no sé si se alcanza a ver ahí en la cámara y por la luz no creo que se alcance a ver bueno ustedes con este con este botoncito digamos que en el celular no sé, está con sus amigos con con la grupeta de ciclismo y eh, ponen el celular donde salgan todos y ustedes se alejan con, e con este botoncito y oh oh y ahí tomó la foto vamos a tomar otra vamos a tomarle una foto a Yoda, a nuestro modelo de hoy entonces miren ahí aquí tengo el celular simplemente voy a oprimir Aquí y ahí tomó la foto. Entonces otra ventaja, los que, para los que tienen el S22 Ultra que lo pueden hacer con eso. Otra de las cosas que pueden usar mucho es el temporizador. ¿Por qué? Porque queremos salir en la foto, ¿no? Entonces vamos a acomodamos el celular y, y, y bueno, hay, hay dos trucos aquí. Uno es eh, la palma de la mano, que ya lo vimos antes. Otro es con la voz, que ya les digo cómo hacerlo. Y la otra es ponerle el temporizador. Entonces, muchas veces cuando las selfies se quieren arreglar el pelo, las niñas, las chicas, quieren arreglarse el pelo eh, después de disparar la foto, entonces simplemente vienen aquí este temporizador y le pueden poner 2, 5 o 10 segundos. Entonces, es buenísimo porque, por ejemplo, cuando utilizan los, los, los, los gimbal, entonces yo pongo el celular en el gimbal, y le doy 10 segundos y me da tiempo de acomodarme para sonreír o bueno como quiera salir yo en la foto entonces no olviden utilizar los temporizadores una cosa que es bien importante es usar el modo noche entonces por ejemplo cuando estamos en sitios así como aquí en el estudio que la luz se ve muy baja porque todas las paredes son negras por, los, eh, por las espumas para protección de, del audio cierto entonces la luz es muy tenue, muy baja y queremos pues eh, mejorar eso entonces vamos acá y buscamos donde dice más y aquí ahí dice aquí dice modo noche, entonces miren cómo le mejora la luz a la foto. Se demora un poquito más porque pues tiene que procesar un poquito más, pero bueno, entonces tienen el modo noche. Volvamos al menú principal. Una cosa, bueno esto es para los más, más versados en fotografía, claro que voy a hacer otro video porque aquí hay un modo pro aquí hay un modo pro que nos muestra, podemos manejar el ISO, podemos manejar la velocidad de obturación, sí, pero voy a hacer otro video, el último que voy a hacer de estos es porque el celular me permite a mí eh, hacer fotos en RAW, pero es, son varios pasos, entonces lo voy a hacer en otro video para no hacer este tan largo. Bueno, y otra cosa, cuando vamos a tomar fotos en movimiento, por ejemplo, para los que montan bicicleta, ¿cierto? Como hacemos aquí, en el, como hacemos aquí, como hace su servidor, su servilleta, como dice por ahí un youtuber. Entonces, miren, para tomar fotos en movimiento es. Bueno, el baby ya está quieto, pero aquí para el ejemplo lo vamos a usar. Simplemente el botón de tomar la foto y lo priman hacia abajo. Y miren, ahí tomó 20 fotos. En solamente un segundo que lo tuve oprimido hacia abajo cuando van a tomar fotos de niños jugando fútbol, de niños corriendo, de, de su mascota, bueno, ahí está el truco para que tomen la foto cuando va muy rápido el sujeto que ustedes quieren tomar la foto. Oiga, otra cosa antes de que se me olvide es que ustedes pueden eh, hacer que la, que el, que la cámara, eh, que la cámara eh, se centre en el sujeto y se mueva y centre el sujeto, pero eso es para video, entonces vámonos a video. Ah, Bueno, antes de salirnos de fotografía, porque ya el video es para terminar, miren, si ustedes están en foto y quieren comenzar a grabar video rápidamente, entonces simplemente el botón, de, el botón de tomar fotos lo mueven hacia arriba, hacia el candadito y ahí comienza a grabar video. Listo. Eso es todo. Movámonos a video. En video, bueno, el video es muy bueno. Yo he hecho un par de videos. He subido, siempre estoy subiendo historias a Instagram con el fil. con subiendo historias a Instagram con lo malo que es el, la resolución que nos da Instagram porque pues es una app que no corre toda la resolución y se ven muy bonitas. entonces eh, la cámara de video es muy buena entonces miren, si yo quiero centrar aquí a Baby Yoda ¿cierto que el, sea siempre el centro del video entonces aquí en la parte inferior derecha está este circulito con esas cuatro esquinas entonces le vamos a oprimir ahí creo que no detecta al muñequito, me va a tocar hacerlo sobre mí Sí, entonces miren, ahí detectó mi cara y yo me muevo y él se mantiene, si ¿sí ven? ¿Sí ven los cuadritos blancos, él mantiene el, el foco sobre el sujeto, entonces bueno, ese, ese es muy bueno porque por ejemplo cuando estoy usando el gimbal, cierto, el, por ahí le subí un video hace un, un mes de, del, del unboxing, no le he hecho un review completo, eh, cuando voy usándolo entonces yo le pongo esa función y eh, ya me queda grabando todo el tiempo el sujeto con el que yo estoy interesado otra cosa cuando estoy en video y necesito estabilizar el video por ejemplo si voy en la bicicleta cierto y no quiero que esté temblando sino que esté muy eh, estable el video entonces simplemente le voy a oprimir aquí la manito y eh, ah bueno tenemos que apagarle el auto framing y le pongo la manito y ahí queda súper estabilizado ahí es donde prendo el modo de estabilización, pues para que los videos no, no me queden no me queden bailando entonces mire, si yo quedo aquí y eh, van a ver que ahorita cuando lo veamos él lo va a estabilizar un poco claro que es que yo exageré siendo ese movimiento tan brusco entonces realmente no como que es tembleque entonces para eso sirve Listo. Y en el video también pueden hacer el, el famoso buque. A ver, pongámoslo, pongámoslo en modo selfie. A ver si lo hace. Ahí lo pusimos en modo selfie. Busquemos. Ay, Si ¿sí ven que desenfoca. Busquemos otro. Miren, Este está más, más agresivo todavía. Este me pone en negro el fondo este como unas rayitas ahí entonces y bueno y le pueden y ahí lo puedo aumentar entonces ese es el eso bueno de tantas cosas que pueden hacer con el de tantas cosas que pueden hacer con las cámaras con el SB con los con el S22 yo lo hice pero yo estoy seguro que con el S20 y el S21 van a correr muchas de las mismas funciones por no decir que casi todas eh, ah, me faltaba una por decirles y es que ustedes pueden tomar eh, la, la, la, la, la foto con la voz entonces simplemente ustedes ven aquí a configuración por métodos de disparo pues por métodos de sí por métodos de, de hacer el, el shoot y le prenden donde dice comando de voz cuando yo le diga acá smile Capture ahí tomó la foto, entonces eh, esa es otra cosa que les eh, quería mostrar. Bueno, ¿qué tal les pareció el vídeo? Ya no olviden suscribirse, ya les he dejado bastantes trucos del, del celular. Creo que me falta uno más que les voy a hacer y ya, y ya pasamos a otra cosa. Esperemos que sea de viaje eh, eh, antes de terminar. Una, una, una cosa: algo que ustedes pueden hacer. Ahora con, con el nuevo software que trae los celulares de Samsung de fotografía es borrar cosas, borrar los objetos que ustedes no quieren que salga en la fotografía. Entonces vamos por ejemplo, vamos aquí a editar y vamos aquí a los tres puntos y acá dice borrar objeto. Entonces vamos a decirle borrar objeto. El celular analiza la foto y entonces dice que dibujemos la parte donde queremos eh, la, la parte que queremos que no que no salga entonces vamos a borrarle aquí vamos a borrarle la tiranta de su vamos a borrarle la tiranta de su cargador entonces le damos borrar y Desapareció la tiranta, el pedazo de tiranta del, del cargador. y Le damos listo. Oiga, parceros, muchas gracias por ver los videos, muchas gracias por comentarlos, muchas gracias por ayudarme. No olviden suscribirse, por favor. Oiga, y después de que se suscriben, no olviden ahí poner el comentario, pongan algo, algo como invite Tinto o bueno, lo que sea, o vamos a rodar, lo que sea. Oiga, muchas gracias de nuevo. Gracias por ver los videos, gracias por suscribirse. Brother, nos vemos en el próximo. Chao, gracias.